Tercer día de celebración de la Semana del Idioma Español. Esta vez le corresponde a Los Ángeles del Olvido. Una novela tierna, una novela que ha despertado la sensibilidad social en muchas personas. Una novela que tiene un proyecto. Estudien el proyecto porque yo no solo critico los problemas sociales. Yo hice un proyecto y si alguna persona lo quiere usar, me da los créditos nada más. El proyecto se llama Regreso. Lean la novela. Si la leyeron hace años, hagan una relectura. La mirarán con otros ojos. Cada día hemos designado una novela. Lo hemos hecho en orden de los lectores. La primera, Roberto, Niña Bella, Los Ángeles del Olvido, Travesías Mágicas, Un Grito desde el Silencio. Todos los escritores debemos celebrar nuestra narrativa mencionando al escritor más destacado de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra. Ustedes verán que yo hablaré de la novela, también de los personajes. La analista literaria Julie butek hará un análisis porque ella es de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores y Letras de Fuego. Un análisis bien profundo de la novela. Los invito a ver el programa que les he hecho con mucho cariño para todos ustedes. Un fuerte abrazo. La idea de esta novela surge en una visita a Chitré en la casa de mi hermano Raúl.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 Ese niño ha tenido que renunciar a su niño para trabajar. Lamentable. Conversando con mi cuñada, me dijo que en un campo de conocí había un niño de 11 años. No sabía leer ni escribir. El papá se lo llevaba. Algo no a trabajar, porque la madre lo había abandonado de vez tres años.